Una máquina sencillita, pero que tiene un poco más de mecanismo que las anteriores. Esta máquina lo que hace es, pues van cayendo los tubos, van centrándose aquí y va rotando y va, van activándose diferentes componentes de la máquina. Vale. Vais a ver, cuando si activamos aquí la... Ahí veis pues, que va tomando decisiones. O aquí, sea, por ejemplo, cada segundo lo que hace es suelta una... Cada segundo, eh, veis aquí la barra de tiempo, serían en tiempo segundos. ¿vale? Eh, la realidad es diferente. Podemos incluso acelerar el tiempo o acelerar la simulación o, o pararla. ¿vale? Podemos... Parar la simulación, vale. podemos decirle pues, que, que el segundo sea más largo o sea más corto, vale. podemos regular la escala de tiempo. ¿Vale? Podemos jugar con el tiempo y podemos jugar pues, con la visualización de la pieza, ¿vale? la visualización de la máquina, podemos cortar la máquina por un, por un plano y ver cómo se comporta pues cierta zona de la máquina. Vamos a ver qué pasa en esta zona de aquí. Vale, este pistón lo que hace es apretar el... Ahí tenemos un sensor de posición cuando llega este tubo aquí. Bueno, según van saliendo pues cómo se va comportando en este caso si irían al suelo todas pues habría que definir aquí pues para seguir poniendo pegatinas o lo que sea es una máquina muy, muy sencillita pero es como muy muy visual vale, cuando hacemos un, una máquina podemos tirar de, de máquinas creadas con NX evidentemente o podemos hacer un ensamblaje con, con STEP o, o lo que sea quiero decir las máquinas no tienen las, las piezas en CAD o el modelo CAD no tiene que ser nativo de NX si es mejor porque podemos cambiar cosas vale pero si no es pues pues no pasaría nada podemos traer un STEP de una máquina que hemos conseguido no sé dónde y podemos animarla de esta manera vale Esta sería bastante sencilla, si se empieza a complicar más, pues necesitaríamos TIA Portal, un programa pues, que nos ayude a, a gestionar las señales que esto va generando. Si os fijáis aquí, tenemos ya bastantes elementos. Vale, estos elementos pues, tienen sus posicionamientos, tienen sus colisiones, tienen sus señales... vale. Y cada uno pues tiene sus tiempos. Vale, que definimos por tiempos. Vale. Bien. Bien, eh, vamos a ver ahora ya en, en vídeo, porque son máquinas un poco más complejas y pueden dar muchos problemas. Entonces vamos a visualizar unos, unos vídeos... De, de un concepto que puede ser interesante. En este vídeo vais a ver una, una máquina, es el, el mismo proceso que hemos visto antes, y bueno, pues esta máquina está manejada por un por varios dispositivos. ¿vale? Tenemos un robot y me, me gustaría mostraros, pues, este, este concepto de modular. ¿vale? En este proyecto, este mismo robot está montado en otra máquina y funciona de la misma manera, ¿vale? por tanto podemos tener nuestra base de, de, de mecanismos y podemos en su caso poder utilizarlos en otras máquinas, ¿vale? que puede ser algo muy interesante. Bien. Vamos a ver, esta máquina lo que hace es utilizar el mismo dispositivo, en este caso es un robot Delta Y bueno, el mismo dispositivo pues, hace cosas muy, muy similares. En este caso, pues bueno, coge la piecita y vais a ver aquí en, el, en, el, en la línea de tiempos, pues que tenemos tres alternativas. ¿vale? las alternativas vienen definidas por este regulador. Para el regulador lo movemos con la mano. Vale, cogemos el, con el ratón, pinchamos y lo movemos con la mano. Vale. Podemos utilizar este tipo, este tipo de objetos. Vale, simulamos. Y en este caso tenemos tres alternativas, o cajón 1, cajón 2 o cajón 3. El robot lo tenemos programado para que en caso de que haya señal 1, que lo tire en este cajón y en caso de señal 3, pues que vaya a esta posición. ¿Vale? Este, este robot lo podemos utilizar en tantas máquinas como, como queramos, ¿vale? sin tener que volver a programar otra vez todo. ¿vale? Esta es una, una máquina pues, pues, que, que controla pues, con unos motores... Y en este caso sería un, un elemento de vacío. Tenemos los dos centradores. Aquí va a saltos porque hemos cambiado el tiempo. Lo hemos puesto para que sea mucho más lento de lo que va a ser la realidad. Coge y se engancha a esa pieza, lo que sería una válvula de vacío, y la lleva al sitio que corresponda. ¿Vale? Por supuesto, este, este concepto de máquina lo podemos utilizar tantas veces como queramos. Si las piezas a su vez son, son paramétricas, podemos reutilizar diseños de forma que, que podamos ir variando la, la definición de la, de la máquina. ¿vale? Aquí vamos a ver una, una máquina, se trata de una máquina bastante compleja. Vale, y esta... Esta máquina o lo que intentado mostrar en este ejemplo es una simulación, ¿vale? Entonces, en cada una de las ventanas estamos viendo una parte diferente de la máquina, ¿vale? De tal manera que en esta ventana estamos viendo esta columna de paletización, en este caso estamos viendo esta columna y en este estamos viendo esta. ¿vale? Y vemos, pues, de forma bastante más sencilla pues cómo se comportaría la máquina, ¿vale? Diferentes ventanas de la misma máquina. Vale, cuando llega el palé, pues tendrá un sistema, en este caso es un diseño bastante conceptual. ¿vale? Nos permite diseñar de forma muy conceptual que, que aquí no hay motores, por ejemplo, pero bueno, es, es posicionamiento puro y duro. Vale. Nos permite esto de forma, de forma bastante interesante poder visualizar diferentes partes de la máquina. ¿vale? Bien. Vale. Vamos a ver otra máquina y aquí ya se complica todo bastante, bastante más. ¿vale? En esta máquina lo que vamos a ver es. Eh, Tia Portal, que sería esta ventana de aquí, ¿vale? Si los que conocéis Tia Portal os será familiar esta, esta forma de, de simulación, ¿vale? Realmente es una simulación de cómo se comportaría el PLC, ¿vale? Es una, una simulación que se hace habitualmente, ¿vale? Esta ventana de aquí va a ser la ventana de PLC Simula Advanced. ¿vale? Este lo que hace es comunicar el modelo digital con el, con el modelo, el, el PLC, ¿vale? modelo virtual con gobierno PLC. vale vale Vais viendo aquí cómo se activan y se desactivan las señales y cómo aquí se, se van moviendo los diferentes pistones, el motor que gira, ¿vale? gira a una velocidad, en positivo, en negativo... Vale. Y es interesante de ver eso, cómo van cambiando las señales y con estas señales que regulan un, un elemento, ¿vale? es la señal de entrada o señal de salida, ¿vale? y aquí gestiona esa información. Bien. Vale, iríamos a la, a la última parte, la parte más, pues más desarrollada o la que más la más compleja, que sería el, la, el virtual commissioning o, o la parte de hardware in the loop. ¿vale? Por un lado tenemos, el aquí hay una urna y está metido un PLC, Aparte del PLC tenemos una pantalla HMI que lo que hace es regular las diferentes funciones de la máquina. Esto es lo que estaríamos viendo en la máquina realmente, en la sala de mandos de la máquina. Aquí estamos viendo la máquina en sí, cómo se va moviendo, es una embotelladora. ¿vale? Y aquí estamos viendo las señales que vienen en SIMIT, que es el que regula la comunicación entre este y este, ¿vale? entre estos dos elementos se comunican en base a la información que gestiona Simit. Vale. Aquí vemos un poco de la parte de, de Teamcenter que, que es la que gestiona esta, esta máquina porque es bastante compleja. sería la, la parte de, de configuración y aquí vamos a ver la máquina cómo, cómo funciona. Aquí tenemos en, en la urna eso es lo que comentábamos, el HMI y dentro está metido el, el PLC y ahí vemos la máquina pues cómo, está, cómo está funcionando. caso pues entra a la caja y van entrando las botellas y pues bueno esta máquina tiene la, la función de trabajar de forma manual o de forma automática y cuando hacemos de forma manual pues, podemos ver pues como esto es a tiempo real, ¿eh? El... la, la vista de abajo y la vista de, de la pantalla van a ser reales. Vale, está trabajando en automático y vamos a trabajar de forma manual, vale. Podemos mover los mandos hacia arriba, hacia abajo, vale. Esto eh, teniendo, pues, un modelo un modelo digital de una máquina que puede ser todo lo creativa que uno quiera y, y un elemento de gestión que también puede ser todo lo creativo que uno quiera. ¿Vale? Sin, por un lado, en el, en el punto de la docencia, cuando un alumno quiere crear una máquina que se le ha ocurrido y, y bueno, pues si puede se puede materializar en un CAD, en principio de recursos gastaríamos el, el tiempo. Y pues lo que nos dé de después de poder eh, gestionar esa máquina, la información de esa máquina, que luego en el, en el mundo real pues pues era un poco más parecido. ¿vale? Y en el punto de vista industrial pues, pues nos sirve para antes de gastarnos un céntimo en, en máquinas, en hierros o en mecanizar, pues vamos a simular si la máquina es viable o no es viable, si es factible si no lo es. ¿vale? Y, y esto es un poco lo que lo que quería mostraros de de mcd vale no sé un poco vale, esto es un poco las tres patas un poco concretando las tres patas de, de mcd ¿vale? la parte más la parte más eh, si queréis conceptual y luego la parte más la parte final pues más más enfocada ¿no? menos conceptual y más más virtual más real